Hola amigos del canal Random, bienvenidos de nuevo. Hoy estamos aquí, el Pepinelo, aquí a mi lado. No sé en qué lado está, porque esto es un lío. Pero bueno, hoy estamos aquí en la distancia para charlar, durante un rato distendido, largo y tranquilo, de la película de Zack Snyder, Army of Death. ¿Qué tal, Pepinelo? ¿Cómo estás? Eh, bien, bien. Eh, teníamos un poco de ganas a esta película y de hecho, pues... pues... No, ¿Cómo que no, yo no tenía ganas, me has obligado a verla. No, eh, en el comentario se está pidiendo quisiéramos algún vídeo sobre ella. Eh, lo que no sé. ¿Tú crees que se merece un errores de película, aparte de este vídeo? Yo creo que va más para películas horribles. Pero, pero bueno, ahora lo vamos a debatir un poco. Vale, amigos, como estaréis viendo, el vídeo no contiene imágenes, no es un resumen, no es, es nada. Es simplemente somos nosotros charlando durante un rato largo, ¿vale? Entonces. Eh, ...mi consejo es que este vídeo lo uséis de podcast... ...mientras estáis cocinando, mientras estáis con la Play... ...porque vamos a ser solo nosotros dos hablando... ...entonces si queréis ver nuestros bellos rostros... ...pues sois bienvenidos... ...pero mi consejo es que os lo pongáis de fondo... ...mientras hacemos, mientras hacéis otra cosa... ...porque nosotros solo vamos a charlar, ¿vale? Entonces, lo primero es lo primero... ...Pepinelo, primeras impresiones... ...¿qué te ha parecido Army of Death de Zack Snyder? Eh, bueno, me ha parecido muy flojita... ...me ha parecido muy flojita... no bueno, ...me parece una película tan, tan, tan mala... Y digo, y pongo muchos tan, tan, tan, pero es muy flojita, yo creo que, que tiene cosas que están bien, pero el guión... Yo creo que el problema es el guión, sobre todo. No, bueno, yo creo que tiene muchos más problemas aparte del guión, creo que el principal problema es Zack Snyder, que ha hecho guión, dirección, ha hecho todo y, y está prácticamente todo mal, ¿vale? Y yo creo que aquí tenemos con Zack Snyder un, un gran claro ejemplo de lo que es caer bien a la gente, ¿vale? Porque muchas veces ves gente que cae bien y son patanes, y ves gente muy competente pero que caen mal y no llegan lejos. Y yo creo que Zack Snyder es el ejemplo perfecto de lo que es caer bien. Es un tío que tiene el mismo talento que V-Ball pero cae bien y tiene un fandom muy grande detrás. Y yo realmente me pregunto si ese fandom está de broma. O sea, porque tú conoces a alguien a quien le guste Zack Snyder, es, son bots de internet... O sea, el fandom de Zack Snyder está en internet, son bots. He empezado muy fuerte, lo sé, pero, pero es, que, es que vamos a desgranar porque he tomado notas, ¿vale? Tengo aquí un par, un par de páginas apuntadas de cosas que considero que son dignas de mención. Voy a ver, a ver. Pero bueno, sí. Eh, perdón, Snyder perdón. ha ganado mucho fandom, sobre todo pues, por su etapa en DC ha ganado muchísimo fandom, ¿no? Y también, bueno. No sé, también es conocido por, por otras cosillas, pero. Pero bueno, yo creo que con DC ha sido pues, lo que pasó con Nolan, ¿no? Es decir, que, que, que pues, se encumbró muchísimo pues pues a los directores pues, oye, pues que se han ocupado de DC, tanto Nolan en su día con el Caballero Oscuro como Zack Snyder, pues cuando cogió pues, con la Liga de Justicia, Batman V Superman, etcétera, ¿no? Pues yo creo que... Que hay un fandom muy grande alrededor de los superhéroes, y, y creo que eso, pues, oye, pues ha impulsado mucho pues, que la gente esté tan a favor de, de Zack Snyder y que también haya gente que le tenga mucha tirria a Zack Snyder. Pero bueno, aquí hay que valorar a la gente por, por su trabajo, ¿no? Sí, sí, eso por descontado, o sea, yo me tomaría una cerveza con él sin problemas, pero aquí vamos a valorar su trabajo, que es para lo que estamos. Por supuesto, yo no tengo nada que decir de su persona, no lo conozco, no sé absolutamente nada de él, yo hablo de su trabajo única y exclusivamente. Vale, eh, vamos a ver, una cosa que tiene Zack Snyder, muy curiosa, es que está obsesionado por los hombres desnudos. <risa> ¿Vale? Y esto, esto o sea, no, es una, no es un invento mío, lo ha reconocido él en más de una ocasión. 300 era un continuo sacar planos de torsos, de abdominales, hombres aceitosos... Eh, Watchmen era poner eh, el manubrio del Doctor Manhattan todo el tiempo en pantalla... Y en plan, vamos a poner que parezca un manubrio de, de, de pega, de broma, ¿no? Vamos a ponerle que le llegue por la rodilla. Luego, ¿qué más ha hecho? Eh, la de Superman, ¿no? La de Superman con las naves voladoras con forma de manubrio, que hasta él mismo dice, sí, sí, les puse naves voladoras con forma de manubrio para representar la virilidad del planeta o alguna movida de esas. Y en esta película tarda... Dos minutos de reloj, un tío en sacarse la chorra. Dos minutos de reloj, lo tengo apuntado. A los dos minutos ya hay un tío sacándose el, el, el nabo. O sea, Zack Snyder, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? Con los cipotes. Estás obsesionado, tío. Hombre, a ver, yo creo... El comienzo, bueno, podemos discutir algo, ¿no? Primero, yo creo ya, que, por ejemplo, ese... Cuenta, cuenta el comienzo. Cuenta el comienzo, ¿cómo es? Bueno, a ver. Y discutimos. Eh, tenemos... Eh... Pues, bueno, pues tenemos dos clichés, básicamente, ¿no? El primer cliché es, oye, eh, nos hemos casado en Las Vegas, ¿no? Sí. Otro cliché, bueno, aparte de, de la canción de Viva Las Vegas, ¿no? Y Suspicious Mind de Elvis Presley, ¿no? Eh, en Las Vegas te, te, te casa Elvis Presley. ¿Te casa ahí tienes, Vegas? pues, ahí tienes dos clichés. Más luego el regalito del tío que, que está conduciendo y la mujer, pues... Pues, no sé, demostrándole amor con la boca, ¿no? <risa> Mientras conduce. Y claro, bueno. eh, y luego, ¿qué podía pasar más, no? Pues el accidente también es otro cliché, ¿no? Cuando están haciendo esas cosas suele haber un accidente, ¿no? No sé, y nada más empezar tienes unos cuantos clichés, yo he dicho yo, pero eh, he sacado cuatro, ¿no? Y luego, eso? bueno, no sé, es un poco extraño, ¿no? Eh, llevan los militares, llevan una carga secreta que eh, no se sabe qué es, misterio misterioso. muy protegida, pero no sé, la llevan por la carretera no se sé, pueden llevarla en un avión o algo si es tan peligroso y luego también me parece increíble que, que joder, que, que no habéis visto el coche y que el coche por mucho que esté por mucho que, que esté ocupado el hombre joder, le está dando la luz en la cara y se ve en la película que le está dando la luz en la cara, ¿no? resulta, o sea, un poco forzado, ¿no? Es como, eh, ¿cómo forzamos un accidente? Pues así, ¿no? Así, con un cipote. <risa> pero fíjate que la estabas defendiendo y ya estás sacando más pegas sí, que Claro, tú, ¿eh? pero <risa> eh, yo, yo te estoy sacando los clichés, a ver. Para pa mí lo que más flojea, para mí lo que más flojea es el argumento. Luego tiene cosas... La escena que luego, que va a continuación Cuando ya ha salido eh, Ese zombie alfa eh, Empieza Ah, bueno, sí, espera, que no lo hemos dicho Va a haber spoilers sí, a cascobor, por supuesto Vale, dentro de... los militares transportan Un zombie, ¿vale? En un camión, el zombie se escapa por el accidente Sí, bueno la, No sé, vuelca el camión y, y la puerta se abre, ¿no? O está abierta eh, El bicho se escapa y ya está Y mata a la gente sí, rando por supuesto Ahí llegamos a los créditos de la película, que esto es lo que mejor sabe hacer Zack Snyder, y esto hay que dárselo. Zack Snyder es un tío que sabe hacer imágenes, es un tío que sabe hacer pósters, es un tío que sabe hacer planos bonitos, pero no no, no sabe... una película es, es más que eso, o sea, es un tío que sabe hacer, te diseña un póster... Es un tío que es publicista, te, o sea, te diseña un póster te diseña una imagen bonita, pero una película no son imágenes bonitas, es la historia es narrarla, es contarla, es la música que la acompaña, y Zack Snyder fallan en todo excepto en imágenes bonitas ¿los créditos le quedan bien? está muy bien, ¿No? es, es lo que, mejor de la película lo mejor de la peli, igual que en Watchmen en Watchmen, lo mejor de la peli fueron los créditos. Y, pero me pareció un detalle muy curioso, ¿vale? Porque los créditos se ve como que hay una invasión zombie en, en Las Vegas y demás. Y me pareció muy curioso que una de las soluciones en los créditos que se ven es que eh, tiran militares en paracaídas sobre los zombies. Y, y se ve que mientras está la música saliendo las letras, se ve que caen zombies, o sea, que caen militares en, en paracaídas a, a, a donde los zombies. Y es como, ¿cuál era el plan? <risa> ¿Cuál era el plan? <risa> No sé. Bueno, eso me pareció curioso, digno de, de comentar. Hombre, a mí, lo que me parece está, que está bien, aparte de, de que eh, un videoclip en slow motion, ¿no? También te cuenta una historia, ¿no? Te cuenta una historia de un personaje que al final es para nada, ¿no? Porque muere. Pero te está mostrando, digamos, te está mostrando una evolución, un paso del tiempo, no sé qué, que, que vale está bien, está conseguido, pero, pero luego te cargas a ese personaje que, del que estás contando, eh, pues su evolución durante la epidemia, ¿no? O sea, me estás contando la vida de un personaje y, y, y me lo matas, ¿no? Entonces, ¿para pa qué me lo has contado? A ver, está bien, para que sepa todo lo que ha pasado, pero hombre, eh, manténmelo vivo al personaje o... O no... Mm. O, o que se le haga mención en algún momento de sí, la película. Y luego tiene la presentación que bueno, eh, a ver... No es exactamente como Escuadrón Suicida, pero más o menos es como presentación y, y salen aquí, quietos, con un cartel. Mm, bueno, vale. Sí. Eh, bueno. Bueno, a ver, entonces, eh, Dave Batista, ahora se dice Bautista, yo le he llamado la bomba Batista de siempre, bueno. Eh, es un tío que está ahí trabajando de cocinero en una hamburguesería o algo así y le contrata a un japonés que dice, oye, pues mira, eh, yo era dueño de un casino y pues como se ha cerrado Las Vegas, porque Las Vegas está en cuarentena, lo han cerrado, han hecho una muralla con contenedores de estos de los barcos, han hecho una muralla y quiere recuperar la caja fuerte que está en un casino y tiene, bueno, pues que reunir a un grupito de mercenarios barra ladrones para rescatarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues reúne un grupito. Entonces podríamos decir que... pues, ¿Cuántos son? ¿8 o nueve en el grupo? No recuerdo el número, pero... Tiene 8, 9, 10, Un número así aproximado, de carnaza, básicamente. Una cosa que le pasa mucho a esta película es que le falla el tono, ¿vale? Porque eh, más o menos al reunir el grupo dices, bueno, pues a lo mejor es una peli de así de comedia, una, una, una comedia gamberra, pues, como que tiene alguna burrada, tiene algún chistecito, pero no tiene tono porque... Está con chistecitos, con referencias Con coñas Y de repente tiene sus momentos de oh Tengo problemas con mi padre Oh, papá, nunca te he perdonado desde que no sé qué Es como, no, tío, no no Zack Snyder, aclara, o drama O comedia, no, no casan bien juntas claro, claro. Pero bueno, entonces el grupito ¿Cuántos, cuántos tenemos? Eh, tenemos uno que es youtuber, vale que va así con el pelo rubio Que se dedica Esta es buena, esta es Zack Snyder, te has lucido Se dedica a grabarse a sí mismo Pegando tiros y reventando cabezas de zombies y ponerlos en YouTube. Eh, Zack Snyder, creo que no ha subido un vídeo a YouTube nunca. ¿Vale? Haces eso y te meten un más 18 y no lo monetizas ni se recomienda. Así, ah, yo te lo digo, Zack, si me oyes. ¿vale? Contrata a un youtuber de asesor. <risa> no, pero fuera de, fuera de, de la broma esta, pues, es... Pues ¿qué, ¿qué tiene? Un, unos mercenarios, uno que va a abrir la caja fuerte, una, una piloto y unos cuantos amigos suyos, y, y qué más, ya no había nadie bueno, más, Bueno, pues el, un tío que contrata a Tanaka. Eh. Sí, un ayudante de Tanaka, del, del japonés este del casino, y se, se mete con ellos su hija, ¿vale? Porque su hija está en un campamento de refugiados, y de los campamentos de refugiados se mete gente ilegalmente a la ciudad para, para sacar cosas, ¿no? Sacar dinero, recursos, lo que sea. Y la hija dice, bueno, es que se ha, se ha metido... Eh, una señora que estaba cuidando yo aquí de ella en el campamento se ha metido en el... en, en el muro de Las Vegas, así que voy a ir a buscarla. ¿Vale? Los héroes, ¿vale? Eh, yo no sé tú, Pini, a mí hay cosas que me molestan mucho en el cine. dos Hay personajes, clichés, que me molestan mucho. Uno es el idiota, ¿vale? No es verdad. Es como... Es, es que es un recurso como de guionista, en plan me agarro a que este tío es idiota para justificar cosas, ¿no? Claro, como es idiota, pues la va a cagar, y al cagarla el idiota... Pues es, se agarran como eso los guionistas... Y otra cosa que me revienta son... Los héroes. No somos héroes, nadie. Entonces, si tú estás en un campamento... Y una tía se escapa y se mete en un sitio lleno de zombies... Tú no vas por ella. Que no se hubiera metido. Nadie, nadie iría. A no ser que sea alguien de tu familia o algo así. Si es una desconocida, no iría nadie. ¡Nadie! Punto. Y hay varios héroes en la película. ¿eh? Luego, cuando lleguemos... Pues ya, pues ya lo comentamos. Bueno, total... Que tiene que reunir el grupo, que tiene que tal Y en el minuto Lo tengo apuntado En el minuto 50 En el minuto 50 entran en Las Vegas No sé si quieres comentar algo más de la presentación Sí, claro, Pepín, pues ¿no? eh, antes de entrar a la Vega, En Las Vegas Conocemos al personaje más inteligente De la película, que es un amigo del Youtuber, mm -hmm. que un amigo del Youtuber Dice que vamos a entrar a Las Vegas Lleno de zombies, me voy de aquí El tío más inteligente De la película y no se vuelve a saber nada de él nunca. Coño, y, y vivo que seguirá. Y seguirá vivo. El tío más listo de la película. Tío. Sí sí, sí, sí, sí. Es como... Pues me voy de aquí. Pues tú te lo pierdes. Pues no sé qué. Pues, chicos, pues lo que no perderás fue la vida. Bueno, está, a ver, hay un personaje, ¿vale? ¿Sí? Que está en el campamento, que es un abusador. Y que, bueno, que lo reclutan también, pero con, con un... Como, sí, carnaza. como carnaza. ¿No? <risa> Vale, bueno, bueno, bueno, es que claro, entran en la ciudad Es que, es que bueno, no sé por dónde empezar De entrada hay un montón de zombies como deshidratados por el suelo Y dicen, ¿qué ha pasado? No, es que se han secado en el sol Y no veas cómo se pone esto cuando llueve Sí, bueno. cuando llueve resucitan varias horas Pero a ver, yo entiendo que, que si el sol los ha secado Es porque, es, no sé, se les habrá secado el cerebro, ¿no? Entiendo yo pero yo qué sé, si el cerebro se ha secado, se ha destruido, lo que sea, eh, da igual que lo mojen, no sé, esto a lo mejor pues, es un invento, no sé, una reinvención de los zombies. Eh, pero si sí, lo piensan, es que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pero, pero bueno, vale, los, los zombies de, San de Zack Snyder se secan, ¿vale? Venga, vale, te lo puedo tolerar. Entonces llegan y dice la chica, no, esperad. Una, de la, una chica que les está ayudando a infiltrarse dice, no, esperad, esperad, esperad mucho. No podemos entrar en el territorio de los zombies así alegremente. Entonces coge al papanatas este, al abusador, y lo atan, ¿no? y lo ponen como ofrenda. Dice, cada vez que entremos hay que ponerles una ofrenda a los zombies para que nos dejen entrar en su territorio. Y sale la reina zombie, porque hay una reina zombie con corona... <risa> Y, tiene que, y se lo lleva, a, a la ofrenda se la lleva, y entonces ya pueden pasar la, las, las personas, ya pueden pasar. Primera duda que me surge es: ¿cómo han averiguado las costumbres de los zombies? ¿Cómo saben que tienen que ofrecer un sacrificio para que les dejen pasar? ¿Cómo han llegado a esa conclusión? ¿Ha habido un zombie a contarles lo que tienen que hacer? Porque los zombies no hablan. Los, ¿Cómo saben eso? Ah, ja, ja, no, evidentemente no pueden saber nada de eso porque, a ver, quien haya entrado ahí se habrá enfrentado a ellos, pero no sé, a menos de que el zombie le haya señalado tú, por lo que sea... Atame mm, ese y dámelo de ofrenda. A ver, no, no tiene ningún sentido lógico ni ni tampoco se, que, por lo menos que se indique en la película, se han hecho estudios sobre el comportamiento de los zombies ni nada de eso, sino... Calle... No, porque parece que han pasado 15 días en total, más o menos. No te da la sensación de que haya pasado mucho tiempo. Hombre, más a ver. Eh... No, sé si ha... no sé si hablan de tiempo, creo no, que no. No hablan de a tiempo. Mejor puedo pero, aquí. Eh, claro, eh, en, el en el videoclip. En el videoclip, en Low Motion. Cuando está el personaje de la chica esta, <risa> mostrando su evolución, eh, se supone que, que pasa bastante tiempo, ¿no? Pero claro, eso me, eso me choca con algo. Porque hay un campamento de refugiados. Just, justo a, a donde están los contenedores, justo a Las Vegas, que se supone que, que están ahí por, por algún tema de cuarentena, porque le están tomando a temperatura. Pero, joder ¿cuánto tiempo llevan de cuarentena? Si en el videoclip me están mostrando una evolución que parece haber pasado ya mucho tiempo, eh, ¿cuánto dura esa cuarentena? Porque son gente que estaban en Las Vegas, a priori. No, están infectados, pero a ver, la gente eh, se supone que se infecta si te muerden, si te atacan, ¿no? No lo sé, les han mordido. Sí, si no tienes heridas, no. No sé, ¿cómo, no. cómo se infectan o, o cómo pasa eso? No, no es un virus que se desarrolle, no es algo por el aire ni, ni nada así. <coughs> Efectivamente, pues si bueno, fuera basta. algo así, irían con máscara o alguna protección y, y, y no es así. Bueno, pues la chica esta también se saca de, de la gorra que, que hay varias categorías de zombies, ¿vale? Hay como, hay como rangos en el mundo zombie. Entonces hay un zombie, el zombie original, luego y, y ese, ese zombie si muerde a una persona se convierte en zombie alfa, y si los alfas muerden a gente normal ya son zombies rasos normales, ¿no? Más o menos sí. era así. Esa era la jerarquía. También la han averiguado por jaja, ja, patata. Y... Eh, es, es interesante porque al papanatas lo llevan para convertirlo en alfa o sea, todos los zombies lo llevan en plan ofrenda, en plan como una tribu de caníbales no lo llevan atado a un palo y se lo dan al zombie líder para que eh, lo muerda, el zombie líder que por supuesto va con capa y con una careta de, de una careta de metal antibalas sí, bueno, eso es demasiado de hecho hay personajes que lo comentan y dicen, hostia, un zombie con capa eh". a ver, es que es que hay, hay cosas que es que hay cosas que no... no y bastón, y lleva bastón lleva, lleva la capa, la careta antibalas Y un bastón, y va montado en un caballo Zombie Es que hay cosas que... <risa> qué bueno, pero a ver Todo esto es guión, todo esto es. A ver, es guión El diseño del personaje y es pues lo que este hombre pues Se ha planteado, pero Es que a ver, el hecho es absurdo porque eh, Si se supone que convierten Estos zombies están para convertir no se alimentan de, de, carne humana, a ver, no son zombies tradicionales. Porque, a ver, eh, si convierten y luego eh, no pueden estar al sol mucho tiempo porque se secan, eh, como si fueran vampiros, realmente, no zombies, ¿no? Porque, claro, los muerden y los transforman, es decir, como si fueran vampiros. Y si están mucho tiempo al sol, se secan, eh, se mueren. Eh, eh, son. No, no se mueren porque si llueve, reviven durante unas horas. Pero, yo qué sé, es que parecen más unos vampiros que unos zombies. Es que no... Mira, esto es otro problema de guión, ¿vale? Hay una cosa en guión que se llama sembrar y cosechar, ¿vale? Si tú planteas una idea, esa idea luego te, la tienes que desarrollar más adelante. Y, el, y, y si no la vas a desarrollar, no la siembres, ¿vale? Es como eliminar cosas que sobran. El tío del principio, bueno, yo me voy. De ese tío nunca volvemos a saber nada. Has sembrado un personaje que no va a volver a salir. Los zombies, cuando llueve esto se pone hecho un desastre. Siembras eso y esos zombies no se mojan. Por tanto, es una idea desperdiciada. Vale, son cosas que se plantean y que no se vuelve a hacer referencia a ellas. Eso es un problema de guión, sin más. Sí, pero... También. O sea, es que, es que se le puede dar por todas partes. <risa> bueno, total, que nuestros amigos eh, ya llegan a Las Vegas, entran en Las Vegas en el minuto 50, insisto, ¿vale? Y pues van caminando y cuando llegan a lo que es el hotel al que tienen que ir, pues tienen que ir caminando por diferentes pasillos llenos de zombies, pero están hibernando ¿vale? Sí, porque están porque... los zombies así de pie y están hibernando, están... bueno ¿cómo lo saben? Eh, patata pero esto es un pero... poco, no sé, como como soy leyenda ¿no? que también los zombies hibernaban y les mole, bueno, zombies sí, los vampizombies. es que son parecidos, es que son vampi sí. no pueden estar tampoco al sol porque el sol les daña eh, hibernaban en grupo pues quité, es que es que muy parecido. ¿eh? No, bueno, pues entonces la chica, la guía, les dice, oye, que que chicos, que no, que no les deis con la linterna en la cara, eh, no vaya a ser que los despertéis. ¿Qué hacen todos? Darles con linternas en la cara. Los despiertan. Bueno, a ver. Y sí que me he fijado que hay un par de zombies que mueren rajándoles el cuello. Te dicen, hay que destruir el cerebro, lo típico, hay que romper ese cerebro para que el cuerpo no se mueva. Y hay un par de zombies que les cortan el cuello y se mueren. Bah, patata pero bueno, a ver, se despiertan porque ah, el, el, el, el... si alguien se tropieza no, el o... acompañante de Tanaka el, el tío que contrataba se pues si echaba el palito por un sí, sitio eh, está estableciendo pues, pues un camino pues, pues, oye, pues con los tubos estos ¿no? para seguir todos un único camino ¿qué ocurre? que mueve los palitos porque hay una chica que sospecha de él y la lleva por otro camino ¿Qué pasa? Pues que provoca que los zombies se despierten y, y nada, pues la tía empieza a tiro, todo ahí se de, se despierta. Y cuando ella está rodeada y, y ya ha llegado donde están el resto, el resto se quedan mirando. Sí, la dejan morir, la abandonan. Además, está la chica sola y el resto con armas. No, no hagáis nada, está perdida. Y la chica está en el suelo, ¡ayúdame! Y la dejan morir. Bueno. No sé, es como, bueno, pues vale, ¿no? Y, y hasta luego tiene tiene cosas muy graciosas, ¿no? Como que ven, ya están en el hotel, ¿no? Se bajan a la caja fuerte los que la tienen que abrir, los pilotos se suben arriba porque el, el plan es, no se puede salir por tierra, pero sí se puede salir por aire. Entonces en el en lo alto del edificio hay un helicóptero, en lo alto del hotel, el casino, perdón, hay un helicóptero, entonces pues tiene que subir el piloto, echarle gasolina, ponerlo Ey. en marcha, mientras que el resto va hacia la caja vale, fuerte. La piloto. Ojo. El helicóptero que se suponía que estaba en buen estado, pero está hecho una mierda, empieza a arder, a echar humo, ¿eh, ¿podrás solucionarlo? ¿Hay algún problema en el helicóptero? No, no, ya me dirías tú cómo reparas unas piezas ardiendo, ¿no? Pero cuando lo ven es que tiene dos momentos que dices, es lo que voy al tono, tono de comedia, lo primero, ¡qué montón de chatarra! Guerra a las Galaxias, vale. Y lo segundo es, ¿quién se habrá gastado dinero en esta maqueta tan cutre que no parece un helicóptero de verdad? dices, entonces, pero si me la haces en todo el rato en comedia, pues pues vale, te lo compro una peli gamberra. Pero acto seguido al corte, se pone el padre Batista con la hija, es que nunca te he perdonado porque tú mataste a mi madre zombie, es que yo te he guardado rencor durante mucho tiempo y no sé si voy a ser capaz de perdonarte, y se ponen a llorar, es como... Tono, Tono, aclárate, Zack, ¿qué quieres? Sí, y luego sacas también un tigre zombie, ¿no? Para decir... Eh... Sí. Vale, venga Si sí, hay un tigre zombie, por pues supuesto sí. Y bueno Bueno, entonces pues tienen que abrir la caja fuerte eh, Bueno, entonces el ayudante de Tanaka mmm, Dice... De, desvela su plan, ¿no? Él, el dinero, no. da igual en lo que estaba ahí era para, para la cabeza de un zombie entonces coge a la reina zombie y le corta la cabeza con un alambre o algo así. Le corta la cabeza a la reina zombie y dice: Lo que vale es esto porque el virus zombie lo puedo sacar y lo podemos vender para hacer bombas zombies. Madre cosas mía, así. Nos flojea mucho esa parte. Yo qué sé, a Se ver. Flojea mucho por, por un montón de cosas. eh. Dale, a, ver, a ver, lo primero. Escuchas. Ellos transportaban, o el gobierno transportaba el zombie alfa, eh, lo han creado, deben de tener muestras de ADN de sangre, de cualquier tipo deben de tener, ¿vale? Vamos a entender que esta gente, bueno, pues yo qué sé, lo quieren para fines privados tal y cual, venga, vamos, vale, vamos a suponer eso, ¿no? Ah, lo comemos. Eh, pero claro, el tío realmente le vale una muestra de sangre, eh, ¿para qué cortarle la cabeza? No, es que la cabeza es, es más valiosa, eh, ¿por qué? Porque te puede morder. ¿Y por qué, porque si un zombie muere cuando le cortas el cuello, otro muere, otro sigue vivo al cortarle la cabeza. ¿Será por ser un zombie alfa o, o las reglas son diferentes? La reina. Es la reina zombie con corona y tacones. Y no sería más fácil, si tu intención es conseguir sangre o la cabeza o algo, que es que nada más cruzar los contenedores, eh, tienes a los alfa. No hubiera sido más fácil desde el primer momento eh, decir la misión, oye, vamos a coger a un alfa, y ya está, y no le cuenta lo del dinero, ni tal, ni cual, y ya está, es que no, no, no, le, veo, es que no le veo ningún tipo de sentido. Pero te has dado cuenta de un detalle también muy bueno, que van, eh, van con gasolina para llenar el helicóptero, pero ninguno lleva una bolsa para traerse el dinero de vuelta, que es eso a lo que se supone que van, porque el dinero son carretillas, claro, son muchos millones, son carretillas, son montañas de dinero, ya en una bolsa del Alcampo... Bueno, hasta... sí, ahí, allí, tiene, allí hay un montón de bolsa o presupone que, que habrá un montón de bolsas, a lo mejor se ha dicho Tanaka, no lo sé, sí. pero bueno, hay, hay un detalle que no hemos dicho, eh, se supone que tienen 48 horas antes de que bombardeen Las Vegas. Sí, y llegaba eso ahora, alto aquí. ¿Y qué ocurre? Pues que venden el telediario, esto, el recurso del telediario... Eh... Pues que ven que han adelantado un día, entonces ya no tienen, ya no tienen 48 horas, eh, bueno, 20 que les quedarán, adelantan 24 horas, entonces les quedan 2 horas, así de repente. ¿eh? Como tenéis que en 2 horas abrir la caja fuerte y y, y y escapar. Pero claro, pasa que los zombies encuentran el cadáver, el cuerpo de la reina zombie, y aquí ya llevamos, llevamos a la parte maravillosa. <risa> llevamos a la parte que dices, chapo, que es Snyder... Entonces el zombie líder pilla, claro, va a hacerle un entierro zombie, la lleva a como una especie de piscina llena de cadáveres ¿no? o de esqueletos, y lleva el cuerpo de la reina zombie, mientras todos los, los zombies rasos le, le dan pleitesía, todas estas mierdas, y le saca de la tripa un feto zombie. Azul. ¿vale? Porque el zombie líder. Azul. <ríe> azul. Porque el zombie líder tiene señoras secuestradas en su habitación, suponemos que para <ríe> engendrar fetos zombie para... yo qué sé, tío. Pero, <risa> no sé para qué es es que no, no tiene ningún tipo de sentido, a ver si, si estás convirtiendo a la gente en zombie eh, mordiéndolo y tal eh, ¿para qué necesita engendrar eh, fetos zombie? no sé, pero ¿por qué tiene...? ¿Pero con señoras vivas? Eh, no, bueno, de señoras vivas, esta es con el zombie normal de señoras vivas no, no lo sabemos, porque... Están ahí, que luego, bueno, luego seguirán, las dejan sin vigilancia, ¿no? Que esa es otra. No, una muere, una la coge él y la mata. Otra es la que está buscando la hija, que justo la, la encuentra la hija, a una de estas. Y luego la tercera, no me acuerdo, pero también se ve, se la veía morir. Sí, a esa la, la matan cuando vuelve. Bueno, el caso, que encuentran en la caja fuerte, el, el tío que contrata para caja fuerte, que, que bueno. Eh, que es un personaje supuestamente gracioso, pues un poquito mm. bueno. Eh, consigue abrir la caja, pero claro, ¿qué ocurre? Que el otro, pues vuelve a liarla, los deja encerrados y empieza a aparecer eh, zombie. Claro, el, el zombie clama, clama venganza que, por la reina que Zom, saben. Y todo eso. Todos los zombies que los saben ataca. usar el ascensor, por cierto. ¿Saben? Sí. Y es muy curioso porque Batista tiene una amiga que no sé si es... En, en el doblaje español le han puesto un acento, no sé si latino. No sé, no sé cómo será en el original. Y esa chica está ya hablando y aparece un zombie por detrás y el zombie, en vez de comérsela, le parte el cuello. Eh, ¿vale? sí. Está enrabietado el zombie y en vez de morderla, como hacen los zombies, pues, le rompe el cuello. Sí, pero aquí hay otra cosa, otro cliché enorme de... de oh, sí, no sé qué. Se forma una especie de relación... Siempre te he querido, ¿eh? pero nunca me he atrevido a decir, sí. ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Vamos a ser muy felices cuando logremos escapar eh, de aquí. Pues, toma, muerta. Pero A ver lo de partir el cuello. Es que no tiene eso nada que ver con ninguna película de zombies. Que, es que, a ver, es que el comportamiento, esto de... Es que no tiene nada que ver. Es que a mí, si me lo vendes como vampiro, incluso te... te puede vampiros un poco salvajes, te lo puedo comprar, pero que sepan usar el ascensor, como, que tengan sus propias jerarquías. Como cualquier cosa. Pero, como me, me haces rollo 28 días después, que es un virus de la rabia mutado o algo así, y que no son zombies exactamente. Es otra ya, cosa. Pero tenemos, tenemos un ya tío está. que se pone una capa y se pone una máscara que sabe montar a caballo, pero en cambio no sabe trepar unos contenedores para escaparse. No, es que <ríe> piénsalo. Es que son contenedores de barco. Tienes ahí... De todo. Tienes coche, tienes material, tendrás escalera, tendrás cuerda, tendrás un montón de cosas. Joder, son casinos. Tendrás un montón de cosas para trepar e irte. Es que si son tan listos, joder ¿por, ¿por, qué, no, ¿por qué no hacen eso? Es que me parece muy básico. Si es que me dicen, no, no, es que son 100 metros de altura, pero no, es que son dos o tres contenedores encima. Es que no son... Sí, que esos serán... 9 metros, no, no sé qué mide. Que no pero... lo sé, hasta en Guerra Mundial Z, que hacían el casteller y... Coño, pero eh, me vas a decir tú que, que con todos los que son no pueden hacer una montaña o... o, o ya entre coches o escaleras o cuerdas. Joder, si es que son muy listos. Sí, es que claro, si fueran tontos como zombies, pues vale, te lo comes, pero es que tienen jerarquía y tienen el, el zombie este que lo sabe ha hacer todo. En fin, bueno, pues los zombies entran en el hotel, eh, empiezan a caer como chinches los del grupo, ¿vale? Y aquí tenemos otro momento de héroe que me revienta. Hay dos, el rubio, que es el que abre cajas fuertes, y el musculoso, ¿vale? Entonces están los dos en la caja fuerte. Por cierto, que no lo hemos comentado, la caja fuerte tiene trampas al estilo... Sí, y sí. Y a la Jones, ¿vale? No tiene sentido. Porque eso es... En un casino de Las Vegas está la caja fuerte al fondo de un pasillo, entonces ponen un zombie a andar, ¿no? Y, y el zombie va para adelante. Y pisa y primero le disparan, luego le prenden... No, ¿cómo eran tres trampas. Sí, eran como flechas, como en Indiana Jones, ¿no? La primera le tiran flechas, <ríe> o dardos envenenados, la segunda le, le ametrallan y la tercera, las puertas sí. lo aplastan. Y es como... O sea, se ha montado un dispositivo ahí de trampas de Indiana Jones en medio del casino. Venga. No, ve, coño. <ríe> bueno, entonces están los dos que después de media hora han podido abrir la puerta, el dinero ya han dicho... El dinero no vale para nada, todos estábamos aquí por la cabeza del zombie entonces aparecen todos los zombies y quedan estos dos, ¿no? El rubio que ha abierto la caja fuerte y el soldado. Entonces, el rubio, personaje héroe, que no lo soporto, dice, hostia, coge al muchacho, lo empuja dentro de la caja fuerte y cierra la puerta para que se lo coman a él y salvar al otro. Y en vez de meterse y cerrar dentro los dos, digo, vale, se van a quedar ahí. Pero no, no, no, este cierra y dice, lo siento, y te cierra y, y muere el rubio. Hombre, a ver... En condiciones normales estaría también matando al otro, porque se quedaría sin aire en un momento dado, ¿no? Y, sí, y aparte eso es spoiler, eso es spoiler. No sé, bien. aparte, lo que pasa, bueno, ya, ya veremos, ¿no? Total, que quedaban estos dos en la caja fuerte y otro grupo que va arriba hacia el helicóptero, ¿no? Hmm. En, eh, bueno, pues con el helicóptero, eh, bueno, primero se enfrentan al, al cabezas, ¿no? Sí, no, el roba se lo come el tigre zombie. Uy, es verdad, es verdad, es verdad. El roba va con la caja, ja, tengo la cabeza, soy el soy el genio, bla, bla, bla. Y llega el tigre zombie y se lo come. Y, y tienen una pelea ahí. Y... Pues nada. nada. Arriba llega fuera Coyote. Otro. Coyote coyote. Ah, la, es la, la, guía, la, la que guía, guía la que le, le facilita. La la hija y la señora que han salvado. Y la piloto, ¿no? Y la piloto. Pero, eh, claro, aparece el zombie líder y, y la, la guía, Coyote, pilla la cabeza de la reina zombie y dice ¡La tengo de red ¡Si no nos dejas en paz, te la mato! Y el otro se queda ahí parado. Aquí, aquí, aquí. Pero con una jabalina eh, la atraviesa. Y aquí hay cosas con... también muy raras, ¿no? Es decir, ¡escapá, escapa! Bueno, escapa no, subete tú al helicóptero y, y haces no así tú? con la manita, ¡mira, mira la cabeza! Y... Si quieres la sueltas bueno, o luego la tiras o, o haces... Otro, algo otro momento, héroe. Otro momento, héroe. En esa situación tú tienes la cabeza y tú te subes el primero. No, no, pero ella se da a un rincón. No, no, tengo la cabeza. Iros, dejadme morir. Bueno. Eh. Pero claro, se intentan escapar, pero el zombie pega un salto de 27 metros y se engancha del helicóptero y se mete y tienen una pelea dentro de... Dentro bueno, del helicóptero. bueno, a ver. Esto es un poquito... ¿Sí? Esto es un poquito, poquito, ¿vale? Eh, porque uy, nos, hemos, nos hemos saltado nos hemos saltado una, una cosa la señora no sube sí. al helicóptero la, la señora está en otro casino ¿la hija? claro, la, la hija, ah, la hija sí, sí, eh, sí. no se había quedado con ellos. la hija se había pirado ¿vale? y se había ido a buscar a sus amigas, ¿no? ¿qué ocurre? Sí, que, que esta gente sí, no. se van en el helicóptero se, eh, Batista dice hostia, mi hija, ya sé dónde está mi hija han ido para el otro edificio, sí, ¿no? Ha ido a ese hotel por telepatía, lo veréis. Vale, también. y entonces el tío no. Ahí, ahí no salta el helicóptero, sino que la, la otra, clavada, tiene fuerza para tirar la cabeza y que se. Bueno, que explota. Explotaba, ese, queda desintegrada la cabeza prácticamente. Y entonces ellos se van con el helicóptero al otro edificio. Y al cambio de plano, vemos que el zombie alfa, este jefe, ya está montado en caballo abajo. Y por delante de ellos, del helicóptero. O sea, ha bajado no sé cuántos sí, pisos, está en caballo y va a la par que, que los otros que han salido ya en helicóptero. Y llega, y llega antes, porque luego, luego se sube al helicóptero y se pelean dentro de... de vale, este. eh, luego tenemos otro cliché, ¿no? Que es al, al que sacrificaron para que le dieran paso al abusador. Eh, se lo encuentran, ¿no? Eh, lo típico, ¿no? Al que es tra traicionado, luego se lo encuentran convertido en zombie. Eh, y lo tienen mm. que matar, evidentemente, y la mata pues pues la hija de Batista, que claro, eh, siempre había una enemistad con, con ella desde el principio, tal y cual. Sí, el, el papanatas del campo de refugiados se te llevaba mal porque este abusaba de las, de las prisioneras, ¿no? De las refugiadas. Así que bueno, pues digamos que se, se cierra el círculo, ¿no? Eh, cliché, que además era evidente, ¿no? Lo van a convertir seguro que luego se enfrentan a él. Es evidente, de hecho es el único que queda en el edificio eh, deambulando por allí, porque la, la, las mujeres están allí sueltas, se podrían haber ido perfectamente, porque solamente estaba este y estaba un poco perdido, ¿no? Pero bueno. Pero, o sea, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿para qué querían las mujeres? Para procrear, porque a los, a los hombres, según los pilla, los convierte. Entonces, ¿a las mujeres que las tenía para, para propiedad? Eh, no lo sabemos, porque okay. eh, si Eso era para la... convertir, ya las debería haber convertido, ¿no? Entiendo yo. Claro, claro porque al, al papanatas lo convierte al momento que entra. y Pero bueno, no sé. El caso es que consiguen llegar a la azotea, pues donde habían aparcado el helicóptero. ¿Aparcado el helicóptero? Eh, se suben otra vez, intentan escapar, y el helicóptero, en, en, un, en una argucia que nunca entenderé, en vez de ir hacia arriba, se va hacia abajo. Hacia se va hacia un lado y se va hacia abajo. Y claro, el tío salta y cae dentro. Sí, es, <risa> a ver, es forzadísimo porque tiene que entrar el tío, ¿no? Pero en vez de ir hacia arriba, hostia, se, se va hacia abajo, ¿no? Y claro, el tío salta, entra y bueno, pues se monta una pelea, eh, salen de Las Vegas y... ¿y ¿qué pasa? Y sí, si están pegándose, le parte el brazo, se cae la pistola... La piloto queda herida en un tiroteo, y bueno, y el helicóptero, pues tras esta pelea, el helicóptero se, se estrella fuera ya de Las Vegas, en ese momento cae la bomba atómica, Las Vegas queda destruida, y, y ya está. Entonces en la explosión mueren la piloto, la refugiada y el zombie alfa. Solo queda Batista y la hija, a Batista le han mordido, y la hija pues tiene que matarlo. Bueno, hay algo que no me fijé, porque claro, iba una superviviente, pero la superviviente no sale más. Desapa desaparece. Igual que la piloto. La piloto recibe un tiro, pero no se sabe si muero, ¿no? Y la superviviente, sí, la refugiada... Sí, la piloto sí hay un plano que está ahí y llena de sangre. Pero está como herida, pero no se sabe pero si muere. No, pero, pero la refugiada... Pero no. la refugiada... Yo doy por sentado que muere en la explosión. No lo sé, pero no lo sé. No me, fi no la vi. Si alguien la vio, pues estaría bien que nos lo viera. No lo sé, pues no, no, no me no acuerdo, que... acuerdo. Y a menos de que hagamos el vídeo de errores, pues, pues no lo veré, ¿no? O de pelis horribles. Total, eh. <risa> que Batista no, no, pues no, la ha eh. mordido y... Y claro, se transforma en se transforma rápidamente, ¿no? En un par de minutos Batista se transforma en zombie y la hija lo tiene que matar. Y aquí parece que va a acabar, pero no, pero no, porque hay plot twist. ¿eh? porque os acordáis que habían encerrado a un soldado dentro de la caja fuerte, la caja fuerte que no se podía acceder, ¿vale? Pues el tío con una escotilla que había en el techo de la caja fuerte sale, ¿eh? Y se encuentra en Las Vegas ya destruida por la bomba atómica, no hay ni radiación Evidentemente. ni nada está todo destruido y el tío pues se lleva unos fajos de dinero y, y se va, ¿vale? Entonces se va a un, ¿cómo se llama lo de los aviones? un aeropuerto, se pilla un avión privado y en el avión descubre que le han mordido, ¿vale? Mientras todo esto, mientras suena la canción, la de zombie, zombie... La canción de Cranberry, ¿eh? <risa> originalidad, ¿Qué dices, originalidad cero. Qué, qué lección de... Pero... Y, y claro, otra duda, otro error topiquísimo, que tienen todas las pelis de zombies, Batista le muerden y se convierte en dos minutos, el otro le muerden antes de entrar en la caja fuerte, se tira toda la noche, al día siguiente va, y en el avión se empieza a encontrar mal y se ve la mordedura. Eh, o sea, pues Batista en dos minutos, este en 20 horas. Bueno, no sé. a ver, aparte de que me parece increíble de que no se haya dado cuenta antes de que tenía una mordedura, porque, a ver, eso tendrá que dolerte un poquito, digo yo... Eh. Que se dé cuenta justamente ahora, a ver, es un recurso de la película, evidentemente, pero eh, no tiene ningún tipo de lógica. Eh, un tío encerrado ahí que se habrá llevado no sé cuántas horas aburrido, eh, pues dime tú, eh, eh, en silencio a oscura, que, que no se dé cuenta que tiene una herida, así si que... Este, pero yo, pero yo, otra cosa, ¿para qué tanta parafernalia con la caja fuerte de abrirla, de llevar de un experto si por arriba tiene una trampilla? Bueno, es más, eh, después de la bomba atómica podrían haber ido a buscarla, ¿no? Si era prueba de... A ver, ahí se marcan un Indiana Jones con la nevera, con lo de la bomba, eh, mm. me, me marcan sí. un Indiana Jones, pero, hostia, pero que, que me digas a mí que... No, está todo bien, y Dios, joder, y la radioactividad, la radiación, eh, ¿qué pasa con esto, tío? Y, y, y luego, joder, el hecho de que pueda salir, ah, pues salgo porque sí. Y ya está, empuja así y los escombros del edificio, eh, ya está. Sí, sí, sí, está. sí, a ver, está, está en la superficie. No, porque es un hotel, es un hotel de 20 plantas, me invento, de 15, 20 plantas, y, y la caja fuerte está en el sótano, ha explotado la ciudad. Y no, no hay nada, ¿vale? Está, está el Ras. O sea, el edificio se ha volatilizado. Está la caja fuerte del Ras, el tío empuja y ya está. Sí, sí, sí. No hay en escombros, <ríe> no, no hay nada, no hay escombros ni... de la ciudad no hay nada. El tío empuja así, herido y ya está. <ríe> y sale. Vale. A ver, pues conclusión, ¿no? Conclusión, es que es que es que hay más cosas malas que buenas. Si es que hay algo buena. Eh, aparte de los créditos iniciales, para mí no hay nada más. A ver, bueno. El problema. El problema también está es que es demasiado larga, ¿vale? Porque eh, si me lo pones en hora y media, como la mayoría de películas de este tipo, hora y media, hora 40 cuarenta, hora cincuenta incluso te diría, pero nunca dos horas en una película de zombies, a menos de que tenga mucho que explicar, pero es que no es el caso. Eh. Son do dos horas cuarenta de eh, películas. Me, me trabaja algunos personajes no. para nada, porque yo qué sé, lo de la relación de amor de la compañera, esta, no es que no sé qué es... ¿Para qué? ¿Para luego hacer el chiste? Porque, claro, es un chiste. Eh, pues, pues te doblo la cabeza. Y te doblo la cabeza para que se quede la chica mirando a Batista, ¿no? Muerta. Pues, chicos, no sé si es humor negro o, o, o qué realmente, pero es una pérdida de tiempo. No, es una pérdida de tiempo. Y es lo que digo. O sea, Zack Snyder es un tío. Es lo, lo importante que es el caer bien. Es un tío nefasto, pero cae bien. Y ya está. Y yo lo siento, esto si sí os molesta, no debería molestaros que diga que no me gusta un director, pero bueno, si es así, lo siento mucho. Pero es un tío que no, no o sea, solo sabe eh, hacer imágenes. Y es un tío que está obsesionado con hacer pósters, imágenes bonitas. Mira qué bien queda esta pelea en tiempo bala, mira qué bien queda este tío haciéndose el héroe, solo sabe hacer pósters. O sea, no, no vale para otra cosa. No, o sea, este guión es que hace agua y le, le, le hemos dado en un momento por todas partes y con unas simples notas de, en, en un cuaderno. Si te pones a analizarla en serio, es que le sacas muchísimo más. No sé cuánto llevamos hablando, a lo mejor llevamos más de media hora hablando. Lo mismo nos acercamos a. Lo que a la hemos hora, sacado, ya. Medianamente improvisado. O sea, fijaos lo que he apuntado aquí. Medianamente improvisado. Imagínate si te pones a analizarla en serio. Es que le das. es que le das por tantos sitios. No sé, no, yo es que no, no, no entiendo el, el tono, no entiendo la narrativa, no no, no, no, no sé, y la, la elección de la banda sonora es desastrosa. O sea, lo, de, lo del Zambi, Zambi, mientras está todo destruido y el tío andando por los escombros. Es a mal, ver, no, tío, eh, no, ah, no. yo creo que está... A ver, sí es algo que, que es de su estilo. En el corte de... En el famoso corte de Science Night de la Liga Justicia tiene varias canciones metidas a, a Cholón. Eh, eh, sin ningún tipo de motivo que, que muchas veces resulta anticlimático pero eh, otras son las Vegas pues viva Vegas eh, que se han casado pues venga te pongo aquí a Elvis Presley otra vez May eh, que sacaba la película y que era de zombie pues pa, te pongo la canción de zombie al final eh, pues no sé me parece que peca mucho de originalidad o, o, o, o que sus homenajes son un poco... En, no sé, cutres por llamarlo de alguna forma un homenaje muy cutre a zombie, pues te pongo canción de zombie esto le va a encantar a la gente pues no sé sea, a mí me decepciona bastante, ¿no? pero bueno en fin, bueno, pues no sé cuánto llevamos hablando, pero debemos llevar debemos llevar 45 minutos hablando, vale, yo creo que ya es hora de, de despedirnos Pepi, pues sí. no sé si quieres añadir eh, algo más a ver, la, a mí... Yo voy a decir, a mí la película no me ha parecido una película tan mala. Eh, sí es cierto que, que tiene carencias evidentes, pero hay películas a lo mejor que, que bueno, que es, están pensadas para, para el entretenimiento, para que no le busques tres pies al gato. El problema es que cuando hay algunas cosas que, que son tan evidentes, que, que están mal, pues, pues es inevitable, ¿no? Pero bueno, entretenida, he escuchado y he leído a gente que dice no, está entretenida, acción sin parar, no, acción sin parar no, acción sin parar no, o eso o para ti la acción sin parar es algo muy diferente a lo que pienso yo, porque eh, desde el prólogo y el videoclip hasta que entra en la vega, minutos. es mucho hasta tiempo entrar. sin hacer nada y es mucho tiempo, eh, conociendo personajes que no llegan a ningún lado, es un hola soy Samuel L. Jackson, conoce iniciativa vamos a Las Vegas a robar, pues es algo así que, que te lo puedes saltar, de hecho puedes saltar todo lo, todo lo de reclutamiento, no, yo soy eh, eh, a ver, este tío qué hace abro caja fuerte, este quién es pues eh, me ha mandado el señor Tanaka este cual, y ya este lo resuelve no, yo no quiero ir a, a Las Vegas pues ya está, punto, a Vegas con zombies, perdón, Es que específica hay que especificarlo pero bueno, no bueno, sé a mí no me ha parecido tan mala pero no es una película que, que vaya a volver a ver a menos de que se pida vídeo de errores masivamente y cuando diga masivamente oh, masivamente. De horribles yo, yo prefiero que sea de errores para que la tenga que ver él joder, tío, no no, por favor <risa> ahora tú tienes que decir no, mejor que sea horrible para o que ver, a, ver. a ver, yo, mira no me ha parecido la peor de Zack Snyder, al menos he sido capaz de terminarla, ¿vale? Porque a día de hoy todavía no he sido capaz de terminar Batman de su Superman, o sea que no me ha parecido la peor de Zack Snyder, ya o sea, te digo, he podido verla en dos tandas, eso sí, pero yo creo que es una película que falla en todo, intenta ser simpática. Y, y se meten unos berenjenales serios de intentar desarrollar personajes que no vienen a cuanto de nada, y al final rellena mucho tiempo con cosas inconclusas, y ese tiempo se lo podías haber dado a, como saben, lo de la jerarquía zombie, el feto zombie, que intentaban hacer con las mujeres vivas, en fin, un largo etcétera de cosas que ha intentado salpicar, y bueno, no sé si a lo mejor tenía el tío que quería hacer una serie, o, o qué, yo, ¿qué yo pasa, eh, A ver, se supone que van a hacer una precuela en plan serie de animación, ¿vale? Así que bueno, habrá gente que a lo mejor cuando pues, hemos dicho ¿no? cosas inconclusas pues te dirán, No, es que la precuela en la que continuación Es cut. que eso está ahí para que luego lo explique Lo que queráis Lo que queráis Eso es una excusa, que muy, queráis, mala. Es una excusa pero, muy mala Ni la secuela, ni precuela, ni la serie existen actualmente Y si tú ves la película por sí mismo hay cosas que se quedan ahí vacías y, no, y la película no da pie a secuelas en la que te puedan explicar todos estos agujeros por lo menos con estos personajes, claro bueno, eh, Pepi, creo que podríamos extendernos mucho más, pero la cámara me está diciendo que le quedan dos minutos de, de cinta digo de cinta, soy viejuno, dos minutos uh -huh. de tarjeta, entonces creo que va a ser haciendo hora de hacer si habéis llegado hasta aquí, pues agradeceríamos mucho si nos decís, si os ha gustado el formato podcast, muy entre comillas y si os, ha, si, si os gustaría ver errores o películas horribles, porque nosotros no sabemos qué hacer con ella. Y bueno, pues vuestros likes, apoyad el canal Random Cine, el canal nuevo. Vale, que eh, estamos subiendo las películas horribles, que, que habrá uno mañana. Y poco más, Pepi, ¿tú quieres añadir algo? No, nada? nada más, yo creo que hemos hablado demasiado. Sí. Bueno, amiguetes, pues estamos en contacto, nos vemos en la próxima y un gustazo teneros aquí. Un besazo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!